¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dominio Gamer en un nuevo gameplay de Terraria Y bueno amigos, continuamos con la serie Terraria por 2 en su séptimo capítulo Y bueno amigos, por fin he podido subir el video, Ya que he tenido un pequeño problema con el internet durante ya, veamos, 8 días Desde que grabé este capítulo Bueno amigos, lo que haremos en este... en este... en este... en este... Lo que haremos en este episodio será... <risa> combatir este pequeño... Bueno, ¡no! ¡No! Y lo vuelvo a hacer. Oh oh oh, ¡Oh, oh, oh! Creo que no fue muy buena idea. ¡Ábrete! ¡No! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Moriré! ¡Veamos! ¡No, no! moriré moriré moriré moriré moriré moriré moriré moriré veamos no no que no he dicho? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Vaya! ¿Pero qué? ¡Ok, ok, ok! ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Ok, ok, okay. Oh, ay. Moriremos aquí, moriremos aquí, moriremos aquí. Sin siquiera, hacer, sin siquiera terminar de hacer la presentación. Eh. Ok, ok, ok. Estoy totalmente limitado. Ok, ok, ok, ok, ok. Rayos, qué gran metida de pata. Dios mío, que en mi vida nunca he podido. Oh Dios. Oh Dios, gran metida de pata, gran metida de pata y se me hizo un lag ahí Pero bueno, continuemos Vamos a morir de una vez por todas para poder hacer el episodio tranquilo O tal vez no, de hecho no sé Les iré explicando poco a poco qué es lo que tengo aquí, por qué... Uh, ya casi lo estamos... ya casi lo estamos matando Sí, ok, ok, ok, ok, veamos Uh, ya se está poniendo más chiquito Ok, ok, ok Como les prometí En el... ¡Eso! ¡Oh, Dios! ¡Increíble! No, pero yo mismo no me lo puedo creer ¡Dios! ¡La suerte que he tenido hoy! Estoy súper feliz Así, así, aún como sea Estoy súper feliz Wow <ríe> En serio, amigos, que tenía Y ya tenía eh, Ya tenía por seguro De que iba a morir en ese capítulo Pero hemos tenido la suerte De llegar a tener el tiempo De tomar esta arma Oh, rayos <ríe> Ni siquiera Dios Me quedo sin palabras Qué epicidad Bueno Continuamos con las presentaciones Ya que hemos empezado el capítulo Sin siquiera wow ¡Oh! ¡Oh! Increíble Wow Bueno Veamos Lo que <ríe> Todavía no lo puedo creer Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya En serio, en serio Ya después de todo esto increíble Ni siquiera he puesto el cronómetro eh, Veamos Pongamos el cronómetro Ahora Wow. Bueno, veamos El disco de luz Lo he conseguido Bueno, presentemos primero los ítems Todo por partes Tengo el ítem de luz eh, El disco de luz Dos pociones decorativas de, de 100 Tengo 10 flechas infames Tengo un pico de pesadilla Tengo otro casco de plata Tengo un cetro de agua Tengo cinco flechas de bufón. Tengo dos bombas de lapa Tengo mm, Un pico de oro y tengo un pico de pesadilla, creo que ya lo dije Ok eh, Estos materiales nuevos, por cierto Lo he conseguido ya del otro Del otro Del otro personaje Lo cual lo dije ya en El segundo episodio piloto que hemos hecho eh, Lo que hice fue eh, Veamos, veamos En el segundo episodio piloto los que, lo que hicimos fue Matar eh, la, El devorador de mundos lo cual nos agarró increíblemente de sorpresa, lo cual tenía planeado ya para hacerlo en este en esta serie, no en un episodio piloto. Pero, ¿qué se puede hacer si ya los episodios pilotos están aquí? En fin, lo que haremos será esto, ok. Veamos, tomamos esto, ok. En el episodio piloto tomamos esto. Tomamos esto, esto, esto, esto, esto y esto. Lo tenía planeado ya para para hacerlo, eh, para derrotar al... Deborah, al Ojo, este malévolo, lo cual tampoco me ha salido bien porque tenía planeado hacer otra cosa. Pero en fin, ¿qué se puede hacer? Bueno, amigos, ya eso le quita ya un poco eh, lo que tenía planeado para hacer en este capítulo. Ok, ellas ya las presentaciones, lo que haremos será. o oh, por cierto, por cierto, por cierto, tengo estos dos picos, los cuales serán para. Un momento. Ok, tengo estos dos picos Los cuales eran para, de, para Tomar de ¿Cómo se dice? Para tomar ¡Uy! ¡Increíble! ¡No puedo creerlo! He olvidado otra cosa Lo cual es Un poco ¡Wow! De hecho, tenía planeado eh, Ir a por un meteorito Que había ya Que había hecho caer que por eso me salió el devorador de mundos. Tenía planeado que es, caiga un meteorito y tenía una dinamita por aquí ya hecha para, para tomar el meteorito. Y si no funcionaba, estos dos picos, los cuales me iban a funcionar para tomarlas. Pero en fin, veamos. Nada sale según lo planeado. Veamos, tomemos esto. Aún no he terminado de presentar lo que tengo todavía, pero... Es que esto me ha despistado demasiado porque no tenía planeado. No tenía planeado que caiga. Que de repente me saliera el devorador de mundos. Ni tenía planeado que de repente me saliera este ojo. El cual fue una metida de pata súper subliminal. Pero, en fin. Continuemos. Continuemos. Veamos. Iremos a buscar un meteorito. El cual tampoco sé en dónde está. Arreglemos todo esto, veamos um, Armas Ok, tomemos esto Tomemos esto Tomemos Esto Flecha, ¿qué es esto? Oh, oh para esto Servía, veamos Míralo ahí. veamos oh. Bueno, veamos Oh, muy bien, muy bien Veamos cuánto de vida quita. Uh, a ver, que se abra la puerta. Ok. Casi nada, casi nada. Así que mejor será utilizar esto. Porque hasta ahora es mi mejor arma. Ok. Lo que haremos será buscar esta cerbatana porque no me sirve de nada. Botar estas semillas y continuar tomando lo que estábamos tomando. Tomando lo que estábamos tomando. Tomando lo que estábamos tomando. Tomando lo que estábamos tomando. Ok. A veces digo muchas tonterías, pero... Bueno. Veamos. Estas flechas son las mejores hasta ahora. Tenemos el cetro de agua. Qué mala suerte. Qué mala suerte. He tomado todo esto y ni siquiera... Bueno, veamos... Esto lo colocaremos aquí He tomado todo esto ni siquiera lo hemos usado Para lo que teníamos planeado Pero en fin También he dicho que estos lingotes endemoniados, lo cuales son Siete que hemos que, que hemos Conseguido nuevos Los hemos puesto aquí del otro personaje, el cual matamos El mundos. Los eh, pondremos Estos lingotes juntos con estos Veamos, plata, ok, ok, ok Ya que no tengo oro, supongo que Eso es lo que más vale Mm, veamos mm, Tengo también mm, Ok, ok Pongamos ese dinero aquí Vaya que soy millonario, señores Soy millonario Mira, ni siquiera me cabe el dinero Tengo casi todo de 100 Veamos, ya amaneció Supongo que ya es tiempo de ir A buscar la cosa esta Estemos o no listos Bueno, sí tenemos que estar listos, obligatoriamente Dejemos esto en la comida Tomemos esto Esto Esto vamos a ir arreglando poco a poco Sé que se les hace incómodo Tal vez a algunos de ustedes Porque Pero bueno, esto es lo, esto es lo que hay que hacer Porque si no se hace entonces ¿Qué se hace? Si no se hace entonces, ¿qué se hace amigos? <risa> Veamos Plataforma de madera eso no va aquí Comámosnos comámonos. Co Siempre digo comámosnos Bueno mm, Lo que haremos será Tomar estos lingotes Porque creo que ya tengo para hacerme Lo que son la, eh, Lo que es un Un reloj Lo cual es bastante necesario Para ahora por lo menos Eso creo yo Veamos, no sé si es aquí que se hace Veamos, yunque, sí, igual es en el yunque Veamos Bueno um, Ok, tal vez sea en el yunque, sí Sí es en el yunque, creo Si no es en el yunque, también es aquí Si no es aquí, es en cualquiera de las mesas que tengo por aquí preparadas Así que no, no nos desesperemos esto es lo más disparatoso, ok La armadura más disparatosa que hay en, el, en todo el juego Pero que se puede hacer Veamos Ok Casco de hierro De hecho, tal vez unas botas no nos dar, vendrían mal Pero Veamos Ok, ok Primero, vengamos para acá y veamos sí, ok, no es aquí Mm, demosle para arriba busquemos a ver si tenemos para hacer un reloj ok, no tenemos para hacer un reloj, así que lo que haremos será unos pantalones mm, de plata, creo, supongo supongo que es de plata mm, demosle para abajo para abajo para abajo, para abajo, para abajo para abajo, abajo. petróleo de hierro todo esto es de hierro casco de hierro, ok grebas de hierro uff Uf, qué robo 25 de hierro para hacernos esto bueno en fin dejemos esto y vayámonos de aquí oh por fin le dije bien no sé en dónde cayó el meteorito así que veamos uh, ok uh también olvidé lo que son las bombas creo que tengo una bomba por aquí no sé si está en aquí o aquí. Por cierto, llevamos el inventario casi lleno. Vayamos a deser, vayámonos a dejar todo esto. Veamos. Esto por ahora lo dejaremos aquí fuera de cámaras lo arreglaremos. Ok, ok, esto no va aquí. Esto va aquí. Todo esto dejémoslo aquí, por si acaso. No, no, no, no. Ok. ups, ok. Mm, veamos. Dejemos esto por aquí. Esto de hecho de, nos quedaremos con él. Dan, dan, dan, dan, O oh, no, esto pongámoslo aquí. Y esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto pongámoslo aquí. Y esto también aquí, aunque te esté todo ordenado, Veamos Aquí, aquí Porque no quiero ir con el inventario lleno Esto pongámoslo aquí arriba aquí Ok Esto aquí Ok Pico de madera eh, Madera, bombas Todo esto Pongámoslo aquí Ok Esto de hecho dejaré una Una aquí Uh, ok, ya supongo que tengo todo hecho Solo dejaremos lo que es el casco aquí Y nos iremos a ver si encontramos algún algún meteorito Si no, pues, ¿qué se puede hacer? Después todo el capítulo en eso <risa> Ok, veamos Por cierto, matamos... Como les prometí en el anterior capítulo Uh, matamos al jefe este del... Al jefe este, ¿cómo se llama? El ojo gigante. Ok. Oh, ok. Seguimos, seguimos, continuamos a ver si encuentro algún meteorito. Porque no sé si caen en los desiertos o no sé dónde caen. Dice, porque cuando cae un meteorito solo dice un meteorito caído y no te dicen dónde cae, entonces uno tiene que ir a buscarlo. Solo sé que por aquí había un desierto. Um, ¿Qué desierto? Por aquí había un. ¿Qué hago? Había una jungla, la cual nunca he pasado con este personaje. Y la jungla es bastante amplia, así que no creo que sería buena idea irnos de este lado. Sería mejor irnos del otro lado. Ok. No tengo con qué salir de aquí. Así que... Tomemos esto. Tierra. Ok. Ok. Um, veamos cuánto llevamos de vídeo. Ok. 11 minu minutos en mi reloj. <risa> ya se preguntarán ustedes. <risa> bueno. En fin. Continuamos con la serie. La cual será un poco aburrida en estos momentos. Pero... ¿Qué se puede hacer? Yo de hecho trato de que los videos no salgan tan aburridos. Pero si se leen así, aunque uno, no, aunque uno no quiera, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, señores? Digamos ustedes. Bueno. Veamos. Continuemos por este lado. Hacemos la casa. Y que de hecho, no sé, veamos Ok, no me han llegado más en el NPCs mm, De hecho quiero que ya la enfermera esta me llegue Para que me sane, y me cure y esas cosas, ya saben <risa> tendré Para eso tendré que ir a buscar lo que son los corazones, esos, los cristales de corazón y llegar por lo menos hasta no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos 10 corazones para que esta enfermera llegue. Eh, veamos. Ok. Con todo este despiste he olvidado cómo poner poner el reloj. Pero qué se puede hacer. Bueno. Continuemos de este lado, buscando un meteorito, el cual pare al parecer nunca aparecerá. En fin... También atravesaremos lo que es la zona corrompida con este personaje. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Ah! ¡Por fin! Ya que tenemos el disco de luz. Con este disco yo tengo lo que es este disco y este cetro para mí... ¡Uy, no, no! Muerto. Oh, la suerte, amigos. Al parecer la suerte está de nuestro lado en este capítulo. ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que dijo? Uh, ok. Veamos. Uf, ok, veamos el maná. Ok, tengo maná. Esto gasta gasta. Gasta. Esto gasta 7 de maná. Ok. Mm. Ah, oh, Ok, llegamos Esto es hierro, lo cual me convendría muchísimo Ya que me han robado con estas botas <risa> Veamos, continuemos um, Por cierto amigos, ya que sé que algunos de ustedes se han reído un poco con los que, con lo que es el primer capítulo del de canal Estaré subiendo lo que son los bloopers de ese canal, o sea, las, equivo las equivocaciones, las cosas que. las equivocaciones que he tenido al tratar de subir el primer video o grabar el primer video. Bueno, amigos, dejaré el link de la descripción en el canal ya que. bueno, en el canal no, en el video que toque antes de ese canal. Ok. Ok, aquí su supone que ya no estoy en la zona corrompida, ¿sí? Uy, ¡Muere! Uy, ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, dicho! ¡Que mueras! Ok, veamos... ¿Con qué llego hasta, hasta allá? ¡No! <risa> no, por eso es que estas son cosas que solo a mí me suceden Hemos caído por este hueco ya creo que son como cuatro veces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 la próxima vez creo que sería mejor tomar esto y poner esto aquí. Sí, será mejor. Ya que esto. No, Dios, cuánta pérdida de tiempo. Ok. Veamos. Bueno amigos, he tenido, por cierto, eh, estoy planeando. No, es que no puedo decírselo en este momento. Ah, no puedo decírselo en estos momentos. En serio que se me hace bastante difícil No decir, no contarles lo que tengo planeado Pero... Bueno Lo contaré ya después Me aguantaré las ganas De no, de no decirle lo que tengo ya planeado En este momento Se lo diré... Bueno No tengo planeado Decírselo en estos momentos Así que se lo diré ya Tal vez en el próximo video O dos o tres videos más Y es que Tal vez les aconsejo que lleguemos por lo menos a los nueve suscriptores esta semana. Porque tengo algo súper increíble en mente. Para cuando tengamos los 10 suscriptores. Ah, creo que con esto les, les he dicho demasiado. Bueno. Ah, quiero llegar ya a los nueve a los, a los suscriptores rápido. Para que vean lo que tengo planeado... Ay, no tienen ni idea Wow Bueno, continuemos con la serie <ríe> Yo mismo no puedo no puedo aguantarme las ganas de decirle lo que tengo planeado ya Pero hay que ser inteligentes y dejárselos, para, y dejárselos como tarea Piénsenlo, piénsenlo ¿Un ¿Dominio hará uno especial? No No, no será uno especial no será un especial Así que, piénsenlo Piénsenlo Se los dejo como tarea mm, Veamos, continuemos ¡Uy, no! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Será que tendré que poner una cama ahí? Uf. No puedo creerlo. Bueno, que hemos llegado ahí en diez, en 3 minutos. Creo, en 3, 2 minutos. Veamos si tengo la suerte de nuevo y no nos caemos. Veamos. No tengo nada para llegar allí. Uh, mineral de hierro. Y moneda de cobre. Bueno. Veamos. Tengo planeado también. Ay, que no puedo decírselo. No puedo decírselos. ¡Rayos! ¡Qué enigma! ¡Qué enigma ha dejado dominio! <ríe> bueno, bueno. Ya, a lo que venimos. Sin dejar de... Sin volverlos locos con tantas preguntas. Continuamos con el video y las muertes de hoy. Veamos. Ok, no tengo nada para comentar. Y... Veamos qué les puedo decir. Le comenté ya lo, lo, lo que sucedió sobre los videos. Le conté sobre lo que hicimos con las armas y estas cosas Veamos, no, no tengo nada que decir Así que creo que tendré que decirle lo que, lo que me ha sucedido y lo que va del día Y es que he pasado un día bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante molesto, pero con esto de los videos de... Con esto de los videos, ah, me he puesto feliz bueno, para empezar me he levantado bastante tarde hoy para lo que para, para, para, para sorpresa de que la comida no está lista. Bueno, en fin, tendría que esperarme ya dos horas para que la comida esté y comer, lo cual no es para mí nada satisfactorio ni nada feliz. Y en serio que okay? algunos de ustedes lo saben Pero bueno okay okay continuamos por aquí Veamos sin caernos okay no tengo No tengo antorchas No, no, no no Mueran, mueran okay Mueran, he dicho No tengo antorchas ni siquiera Creo que andaré con esto Ok, ok Veamos lo que haremos será... Probar primero si... ¡Sí! Bloque de piedra de ébano. Esto es lo que quiero. Muere. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¿Si muere aquí? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> bueno, amigos. La muerte nos ha visitado hoy. La muerte nos ha visitado hoy... Para morir tres veces en un solo episodio. Primero la suelte y su... ¡Ábrete! Ok, creo que hemos... despediremos el video aquí. ¡Ay, que te abras! ¡Bueno! Y el estrés, y con eso se me cae todo el cabello de la cabeza. Bueno. Veamos. Ok. Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio, aunque con muchas muertes, pero ¿qué se puede hacer si, las mu si la muerte ha decidido venir hoy? En fin, en este video lo que hicimos fue morir, matar a un jefe y encontrarnos con varios ítemes con varios nuevos. Bueno, like si les ha gustado el video y suscríbanse, porque en serio que un like no, le, no les quita nada de tiempo y es lo que me anima a seguir subiendo los videos. Y dicho esto, terminaremos con el video diciendo que eh, después de este video trataré de subir lo que es el episodio piloto, los dos episodios pilotos, o solamente uno, no sé si me da el tiempo. Bueno amigos, ya que hemos llegado al final del episodio, terminaremos al final aquí. Siempre, siempre abundo de más en, los, en el final. En fin, chao chao. Thank mm -hmm. you.